Hola, vamos a ver cómo cambiar nuestra ubicación para poder ver el tiempo de la localidad que deseemos. Clic sobre el icono Wiets de la barra de tareas. Clic sobre los tres puntitos. Personalizar Wiets. Escribimos la localidad de la cual nos interese saber el clima. Y le damos a Guardar. Si la localidad que queremos es donde estamos, clic en Detectar mi ubicación guardar. Nada más, espero que os haya gustado y haberme ganado el derecho a un like, en cualquier caso, gracias por la visita.